Oh, hola, hola, buenas tardes aquí estamos comentando un día de esa taberna y hoy venimos con una nueva serie para el canal esta serie va a ser la coctelera de Hearthstone básicamente posteamos en nuestro Twitter de la taberna todos los domingos una encuesta con dos posibles cartas sobre las que formar un, un mazo ahora mismo estamos metiendo las nuevas cartas de la expansión que son los colosales y esta semana en la encuesta salió como ganador Gluge el devorador que era un mazo de chamán y la idea era montar un mazo alrededor de, de esta carta, la que salga elegida en la encuesta. Y básicamente, la idea a la que hemos llegado es tratar de sacar los máximos glucks posible. Sí, sacar los máximos glucks posibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, con el mazo que tenemos ahora mismo en pantalla, la idea más o menos va a iterar en ser capaces de aguantar al principio de la partida, ya sea. Eh, congelando esbirros, ganando armadura, limpiando eh, esbirros enemigos, etcétera Hasta robar nuestro Glug y a partir de ahí hacer un bicho lo suficientemente grande como para reventar la cabeza. En caso de que nos derroten a nuestro Glug, lo más oportuno sería haber conseguido copiar esa carta, ese, ese Glug el devorador. Con nuestros granjeros de Villanorte Si sale Es una pasada, así que bueno Ahora tendremos un par de gameplays de fondo Tendremos, bueno, de lo mejor que se ha podido sacar En el caso de que eh, No consigamos invocar a Glug Pues bueno, tenemos una estrategia más o menos secundaria Que funciona eh, Con los guardianes de avalancha Los papagayos luminosos Que básicamente es Llenar la mesa o tratar de llenar La mesa con Con esbirros y congelarlos para reventarle la cabeza a nuestro rival. Entonces, eh, ahora vamos a ir pasando poco a poco, vamos a ir comentando las sensaciones. El mazo no ha ido nada mal, o al menos a mí me ha gustado mucho, pero hay veces que se tuerce Bien, teniendo en cuenta el inicio o cómo vamos a iniciar normalmente las partidas, la idea es en los turnos bajos ser capaz de defendernos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos cartas como por ejemplo el Heiser Hirviente el viento escalofrío, el mordisco gélido, el portal de la vorágine, que van a ser cartas que son hechizos que o generan eh, algún tipo de esbierro en, en mesa o nos van a dar recursos para continuar jugando los siguientes turnos o bien nos limpian la mesa rival ya sea haciendo daño o congelando los esbierros, la idea es todos esos mazos agro que están saliendo, como por ejemplo el mago de robots o el pícaro de piratas, que son mazos muy agresivos al inicio de la partida, ser capaces de pararlos o al menos de aguantarlos hasta que nosotros estamos en el punto de la partida que queremos. Ahora bien, mientras vamos haciendo todo esto de ser capaces de aguantar los primeros turnos, nuestra idea es robar lo que realmente queremos ¿Cómo vamos a hacer esto? Usando el viento escalofrío que nos da para robar cartas Usando por ejemplo el pescador errante que lo tenemos aquí puesto en el mazo que nos draga cartas el heyser viviente que también draga Con todo esto esas cartas que tienen que tienen dragar las deberíamos combinar con la visión lejana que nos reduce el coste de la siguiente carta, entonces la idea es Dragas una de las tres cartas del fondo Te la pones justo encima Y por una carta de coste 3 La robas y reduces Tres cristales el coste, claro Si somos capaces de dragar A Gluje el devorador, ya nos cuesta 4 Entonces, vale la pena Porque a partir de ahí ya empezamos a construir Bien lo que es nuestra estrategia Siguiendo por esta misma línea tenemos un plan B, si, si Glug no, no nos coge la llamada, no, no le rezamos lo suficientemente fuerte como para, para que aparezca en nuestro mazo, eh, tenemos la alternativa de utilizar los guardianes de avalancha y los papagayos luminosos, ¿vale? que básicamente como tendremos la mesa bastante llena o, o más o menos en, en lo general, eh, hemos tenido la mesa bastante llena en las partidas Pues el guardián de avalancha funciona súper bien Porque se hincha, se hace súper grande y congela la mesa Con lo que ganas un turno más El papagayo combina de forma maravillosa con el guardián de avalancha Porque repite el último grito de batalla Entonces vas ganando más turnos Con lo que nos viene perfecto y es un plan B genial Si queremos reventar la mesa o reventar a la cara a nuestro rival En los turnos ya avanzados Que la mesa está bastante llena de esbirros y por último, el fin del combo o justo lo que queremos conseguir nosotros es ser capaces de invocar a Gluck el devorador, que además combina bien con lo que hemos comentado anteriormente, el guardián de avalancha y el papagayo, de forma que teniendo a Gluck en la mesa, que son cuatro cartas de golpe por coste 7 o menos si hemos conseguido robar a Gluz con la visión lejana, lo que queremos es coger los granjeros de Villanorte y copiar a Glug el Devorador. Con lo cual, tenemos un Glug en mesa y tenemos tres Glugs en la baraja, que si lo robamos es una barbaridad, porque si consigues matar A el primer Glug cuando ya tienes a un segundo Glug en mesa, las estadísticas que habías conseguido con ese primer Glug pasan al segundo Glug. Y eso es una barbaridad, que claro, teóricamente... Está bien construido, pero no hemos llegado a sacarlo. La idea es poder llegar a ese punto. Tener un primero, meter un segundo glúj y estampar el primero para que te lo maten... Y ganar las estadísticas con el segundo. O sea, eso sería una fantasía. Entonces, combinando eso también del, del granjero de Villanorte... Utilizamos el papagayo, pero no sé si la mecánica está exactamente así. Porque en uno de los gameplays se ve que jugamos un granjero... Y sí que copiamos la cabeza de Glug Pero jugando al papagayo No nos deja seleccionar La bestia amistosa Sobre la cual queremos aplicar El... el grito de batalla Entonces, en el caso de, del gameplay Se ve como copiamos una cola de Glug Que no es el objetivo Pero la idea sería O que arreglaran esto O si esto se confirma que es así Que, que el papagayo no te deja seleccionar Un... Uno de los. Una de las bestias. Objetivo que tú quieras. Bueno, te sirve. O sea, consigues copiar provocares de coste. De coste 2. Que está bien. Para. Bueno, los robas, los metes en mesa. Y te da un poquito de. de espacio para proteger al Gluk. En fin. Este ha sido el mazo que hemos conseguido en la coctela de Hearthstone esta semana que no ha quedado nada mal, estamos muy contentos y ahora que os lo presentamos a ver si os gusta a vosotros qué opiniones tenéis y si queréis probarlo lo dejamos por aquí en la descripción. Recordad, la coctela de Hearthstone todos los domingos en la Taberna Roca Negra en Twitter publicamos tanto el vídeo de la semana anterior como la encuesta para los vídeos de la próxima semana. Dicho esto, revisad la cajita de descripción que tenemos que tenéis ahí todas las redes de la taberna Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego Adiós